La crisis inflacionaria impacta la economía de las familias poblanas. Actualmente requieren un presupuesto de hasta 900 pesos para la compra de leche, huevo y aceite, además de los artículos de higiene personal. Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, reveló que uno de los establecimientos para comprar la despensa más caros del país está en la capital poblana. Se trata del Walmart de la Colonia La Paz, que vende los 24 productos alimentarios básicos por 1.022.50 pesos. Anselmo Chávez Capo, investigador de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, consideró que los acontecimientos mundiales, como la guerra en Ucrania, impactan en la economía de México y el mundo. Asimismo, comentó que esta situación impacta directamente a Puebla, lo anterior después de que 75% de la población gana entre 1 y 3 salarios mínimos.